En este vídeo vamos a ver cómo importar un STL y cómo cortarlo para modificarlo a nuestro gusto. A veces son piezas muy grandes que nos interesan cortar para imprimir en dos veces y necesitamos un punto de unión. Eso es lo que vamos a hacer hoy en Blender. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo os voy a enseñar una de ellas, que es la que uso habitualmente. Y para el que vea el vídeo completo, que sepáis que dejaré un enlace a uno de estos dos modelos durante todo el vídeo. Si alguien lo encuentra, se podrá descargar este modelo completamente gratis. Así que vamos para allá. Bueno, pues abrimos Blender como habitualmente y vamos a abrir un nuevo general. En este nuevo general, con la tecla A, seleccionamos todo y eliminamos. Vamos a venir a File y vamos a darle a Import. Y en Import seleccionamos STL. Está STL experimental y STL. Yo siempre utilizo el normal. No sé si el experimental hace algo diferente. Entonces, eh, importamos el STL que nos apetezca. Vale, y cuando introducimos el STL nuevo es posible que tenga mucha densidad de polígonos y tarde en abrir el programa, ¿vale? O sea, tarde en abrir el modelo, pero eso es normal. Vale, lo, lo que suele pasar es que entramos, eh, después de importarlo, no vemos nada. Estamos así que no vemos nada. Aquí se ve un poquito de modelo, pero lo normal es que nos tengamos que alejar, ¿vale? Entonces, nos alejamos del modelo, le podemos dar al punto del teclado numérico para situarnos cerca de él, ¿vale? Yo he elegido este mío que diseñé, ¿vale? Y muchas veces pues lo que queremos es cortar para que sean dos secciones el modelo vale entonces para poder cortar eh, vamos a utilizar el mismo la misma herramienta que utilizamos para meterle texto a la taza si hoy no habéis hecho ese tutorial eh, tengo un tutorial en el que os lo enseño pero bueno lo voy a explicar otra vez tenemos que añadir un plano de acuerdo añadir un mes un plano añadimos el plano que es muy chiquitito y lo tenemos que escalar perfecto vale pues escalamos el plano y nos lo llevamos al sitio donde queramos hacer el corte. Es así de sencillo, ¿eh? aunque no lo parezca. Vale, entonces imaginemos que a lo mejor queremos rotar nuestro corte y queremos que este corte vaya así, ¿verdad? Vale, pues aplicamos la escala, control-a, aplicamos la escala y lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro STL aquí ha desaparecido el plano pero porque es fino y no se ve seleccionamos el plano y vamos a añadirle el modificador de solidify para que tenga un poquito de grosor entonces ahora ya tenemos un pelín de grosor lo suficiente como para hacer un corte aplicamos el modificador y vamos a seleccionar a mew y en mew vamos a darle otro modificador este modificador va a ser boolean el modificador se elige aquí en la llave inglesa como habitualmente y tenemos que hacer un modificador de diferencia seleccionamos nuestro gotero de confianza y seleccionamos el plano este proceso suele tardar un poquito, especialmente si el, el modelo que estamos cortando es de muchos polígonos, pero no os preocupéis, el programa se congela, no se ha roto, es que suele tardar porque está calculando el procesador, ¿vale? Muy bien, ya se ha hecho el corte, ahora tendremos que aplicar el corte muy bien una vez se ha aplicado el corte habrá tardado un ratito ya podemos ocultar el plano o eliminarlo si os fijáis aquí hay una pequeña línea que le hemos extraído al modelo pero que es imperceptible lo que ocurre ahora es que nuestro modelo completamente sigue en una pieza entonces para separarlo en dos piezas tenemos que entrar en modo edición y una vez en modo edición como veis este modelo tiene muchísimos polígonos esto lo esculpí y no sé cuántos millones de polígonos tiene pero un millón mínimo entonces ahora simplemente elegimos una cara de la parte de arriba o seleccionamos todo el modelo vamos a seleccionar todo el modelo mejor y ahora vamos a pinchar botón derecho y aquí abajo pone separate que su tecla es la p si pulsáis la p también os saldrá y vamos a pinchar en by loose parts y lo que ocurre es que nos ha separado el mío en dos en, la, en justo en donde hemos hecho el corte ya lo tenemos separado ahora si volvemos a modo objeto podemos seleccionar independientemente cada una de las partes del mío y si lo movemos pues veis que hay un corte perfecto y se ha generado una nueva cara. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es la típica conexión que se le suele poner a este tipo de bueno a este tipo de modelos no pero a veces hay que poner conexiones no entonces para ello es muy sencillo añadimos un cubo shift a añadimos un cubo y nos lo vamos a traer pues donde nos interesa vale yo lo voy a escalar un poquito lo voy a rotar me lo voy a traer vale y cuando lo tengamos más o menos posicionado donde queremos lo que tenemos que hacer es entrar en modo edición seleccionamos las aristas superiores el modo rayos x seleccionamos las aristas de arriba o la cara de arriba y la escalamos un poquito y si queremos la podemos traer en GZZ, ¿vale? En GZ nos la traemos abajo y si pulsamos Z otra vez va en la Z del objeto. Vale, pues algo así me puede funcionar. Vale, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar un modificador boolean como el que acabamos de, de aplicar, pero de unión. Seleccionamos el modificador boolean, cambiamos aquí la casilla de diferencia por unión y con el gotero utilizamos el target. Voy a hacerlo al revés. Voy a seleccionar mejor el cuerpo de Mew y añadimos el modificador boolean vamos a pulsar unión y con el gotero seleccionamos vale seleccionamos y ya está aplicado ahora forman parte de la misma malla vamos a darle a aplicar vale tardará un poquito también y ahora si os fijáis tenemos el mío ya con nuestra malla, vale, con nuestro con nuestro agujero. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el otro cubo que tenemos por aquí, vale, el cubo que hemos utilizado. Si os fijáis, sigue aquí y si hemos elegido primero el mío, si no, pues lo habríamos duplicado. Y ahora lo que tenemos que hacer para que esto encaje bien en la parte de arriba, vale, en la parte que hemos escondido, eh, si lo dejamos tal cual y le hacemos el agujero a la parte de arriba con esto, luego a la hora de imprimirlo no va a entrar. Ni de coña, no sé si alguna vez os ha pasado que habéis impreso algo y no entraba ni para atrás. Bueno, pues para evitar que nos pase eso, el agujero que le hagamos arriba tiene que ser un poquito más ancho. Entonces, este cubo tenemos que entrar en modo edición y vamos a escalarlo un poquito vamos a venir desde la vista de arriba y yo creo que voy a ocultar el mío para ver la malla de referencia que hay ahí atrás vale estos cuadritos grandes son correspondientes a un milímetro lo que tenemos que hacer es darle una tolerancia para que encaje bien necesitamos que sea el agujero un pelín más grande entonces tenemos que hacer este cubo más grande para ello vamos a entrar en modo edición, seleccionamos todo todo el cubo con la tecla a desde modo edición y vamos a escalarlo entonces si sabemos que uno de estos cuadritos es un milímetro, pues podemos darle, por ejemplo, un milímetro por cada lado. Así que vamos a darle a escalar a la tecla S y escalamos hasta llegar a un cuadrito más. ¿Vale? Si os fijáis, aquí hay un cuadrito entero, pues vamos a darle a escalar hasta que veamos que una de las líneas toca el siguiente cuadrito. Confirmamos y ya está. Podemos venir, control, aplicar la escala, con control A... Vale, y ahora este cubo se lo tenemos que poner al Mew de arriba. Ya tenemos aquí el cubo y aquí tenemos a Mew. Pues lo mismo, tenemos que seleccionar primero a Mew, añadimos un modificador boolean y este tiene que ser de diferencia, tiene que ser extractivo. Entonces seleccionamos el gotero y seleccionamos el cubo que acabamos de seleccionar. Perfecto, ya tenemos hecha la extracción, entonces aplicamos el modificador y este cubo en realidad ya no nos interesa, así que lo podemos eliminar con la tecla X. Ya tenemos nuestro Mew agujereado por aquí y si hacemos para aparecer el otro y venimos al modo rayos X, podemos ver, si nos fijamos desde aquí, veis que hay un hueco entre el MIU que tiene el corte extractivo y el MIU que tiene la tecla que encaja, ¿vale? El Lego que, que le hemos fabricado. Y esto es necesario cuando estamos trabajando con impresoras de plástico. A lo mejor con las de resina no hace falta tan, ser tan precisos, o sea, a lo mejor tenéis que... Con las de resina a lo mejor no hace falta, ¿no? Pero con las de plástico normalmente el plástico se dilata, entonces hay que tener siempre esta, esta diferencia, hay que tenerla en cuenta. Yo creo que con un milímetro a cada lado, dos milímetros como mucho, luego esto si le vamos a poner pegamento, pues el pegamento rellena todo el hueco y la verdad es que funciona muy bien así que bueno pues hasta aquí ha sido el tutorial de hoy espero que hayas encontrado el enlace que te haya sido útil y nos vamos a ver en el próximo vídeo donde te voy a explicar cómo se hace bien un llavero para que no se te rompa cada vez que lo pones en algún sitio ¿vale? las típicas anillas de los llaveros siempre se rompen gracias por ver el vídeo si has llegado hasta aquí dale a like déjame un comentario de oye estoy aquí que siempre se queda la caja de comentarios vacía y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, por favor, que a mí me ayuda mucho para que me vea más gente y así me motivo a subir más vídeos, ¿vale? Y nada, eso es todo, dejo de la chapa. ¡Hasta luego!